Todo empezó aquel día que me hice la rakiri, no morí porque mi gato me salvó como un gato pero yo ya no era un humano, El un gato azul y no era el Raemon, más bien parecía un avatar, pero sin sí las características antropomórficas, pero eso me hizo pensar una idea, cambiarlo todo sin cambiar nada, cambiaría el nombre del canal para la historia de la humanidad y podría ser el amo del mundo. Había nacido el nuevo canal conocido como xd 35 un canal friki, el clásico de siembra era sin copyright.